Hay monstruos que aún me paralizan cuando quiero soñar dormida, quiero soñar dormida. El descanso es un atajo hacia mí cuya entrada está al final de un laberinto, no sé si los monstruos han doblado o bloqueado el camino, no sé si son el camino. Veréis, el primer monstruo hizo una casa de paja y chimpón. El segundo hizo otra de madera que también, tras demasiado coger aire, derrumbé. Pero este monstruo hizo una casa de amado hormigón. Y empiezo a dudar si no seré yo la intrusa, la loba, la buena, la mala. Para no ser verdad, monstruos... Hay que ver cuánto de mi historia habéis escrito vosotros. Debo echaros, abrazaros, agradecer, huir. ¿Cómo escribir vuestro final sin escribir el mío? Cada noche mi cabeza es un parque temático y mis bolsillos se llenan de tickets para el Hotel del Terror, donde ponen películas sobre el cambio climático, patrocinadas por Vox. Me crecen entre los dientes tokens para subir a una montaña rusa donde se pelean el pánico y la fe, la fe y el pánico. Mis monstruos me han comprado palomitas. No duermas, no duermas, quédate. El mundo retruena afuera, nieva capitalismo y llueven gotas solas que no forman charcos. Tengo la garganta seca, no cierran bien las puertas. Busco la llave de seguridad que deshinche estos mundos hasta dejarme cuerda. Busco eso que pueda devolverme lo real, el olor de la tierra, no sé, celebrar saltando que tengo pies. La imaginación como estrategia de supervivencia depende siempre de quién me esté nombrando hoy. Si os hecho definitivamente monstruos, ¿quién me nombrará? Dejad de taparme el fondo. ¿Quién era yo antes de vosotros? Llegasteis a caballo para salvarme de algo, algo, algo, algo. ¿Qué, ¿Qué era ese algo? Sí, sí, de algo me salvasteis. La pregunta es ¿cuándo dejaréis de cobrármelo? La pregunta es si debajo de los 500 garabatos de vuestro nombre se lee aún el mío debía de tener nombre. Cuán fértil, cuán fértil la tierra sobre la que edificasteis vuestras casas, la de paja, la de madera y la de hormigón amado. Yo era el espacio, sin mí no sois nada. Esto no es un desahucio, la tierra para quien se la descansa, adiós, héroes del pasado, es demasiado tarde para un gracias, puedo ver el misterio con mis ojos de sombra, no le temo al silencio, si es él quien me nombra. Gracias.